Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo. Feliz viernes para todos, mis queridos hermanos. Qué alegría que podamos iniciar nuestra jornada en la presencia de Dios, dándole gracias al Señor. Es una jornada muy difícil para muchos. Hay que ir al trabajo, hay que ir al estudio, hay que ir a la universidad, a los proyectos, no sé cuál sea su programa para este día, pero vamos a ponerlo en la presencia de Dios. Mi Señor Jesús, en tus manos nos ponemos. Quiero darte gracias por todas las bendiciones por todo lo que haces en mí, por todo lo que haces en cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que nos des tu sabiduría, tu fortaleza, tu gracia, para que todo lo que hagamos sea en tu nombre, para tu gloria, para nuestra salvación. Amén. Primer viernes, mis queridos hermanos, que sea la oportunidad para hacer reparación. Acerquémonos al corazón de Jesús, que derrama gotas de sangre por amor a nosotros sacrificándose Dios por nosotros Él nos espera con sus brazos abiertos, allá en la presencia eucarística, sagrario Jesús está esperándonos vamos a meditar hoy viernes, mis queridos hermanos el Evangelio de San Lucas, capítulo 5 versículos 33 al 39, en aquel tiempo los fariseos y los escribas dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo, ¿acaso pueden hacer ayuno los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Dijo también esta parábola: nadie corta una pieza de un manto nuevo para ponérselo a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe y el viejo no le cuadra. Nada, nadie echa vino nuevo no en los viejos. Porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará y los odres se van a estropear. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere de, del nuevo. Pues dirá, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, aparece el tema del ayuno y, y me parece providencial que hoy viernes la palabra ponga sobre la mesa esta realidad. Vivimos unos tiempos donde le damos largas a todas nuestras pasiones, a todos nuestros impulsos. Es una época en la que queremos solamente el gozo, el placer, pero una vida de perfección implica esfuerzo, implica doblegar las pasiones. Por eso yo quiero invitarlo, mi querido amigo, mi querido hermano, que este primer viernes hagamos un pequeño sacrificio. ¿Qué puedo ofrecer en sacrificio a Dios? El alimento. Puede ser, pero también puede, podemos agregarle ahí las redes sociales, el Internet, pero también puedo agregarle la televisión, una serie favorita, puedo agregarle el chisme, quitemos, ayunemos hoy de, de decir cosas vanas, ¿qué tal el mediodía silencio? Así que junto de pronto a la abstención que hagamos de algún alimento, hagamos un, un rato de silencio. Hay que ir al Santísimo, mis queridos hermanos. Hoy, haga ese esfuerzo. Si sean unos minuticos muy cortitos, muy pequeñitos, está en el centro. Ahí tenemos, tenemos templo abierto todo el día. O en su barrio. Llegue temprano a la Eucaristía. Busque ir a la Eucaristía hoy. Y si puede confesarse sí, mucho mejor. Primer viernes. Para acercarnos a Dios. Primer viernes. Para dejarnos amar por el Señor. Qué bueno, queridos hermanos, que podamos gozarnos. En el amor de Dios. El Señor hoy nos pide el ayuno. Hagamos un pequeño esfuerzo. Dios se sacrifica. Jesús está colgado en la cruz. Derramando su sangre por nosotros. Usted y yo, ¿qué le sacrificamos a Dios? ¿Qué le ofrecemos a Dios? Bueno, mis queridos hermanos, pidámosle al Señor Todopoderoso que nos dé su sabiduría y su gracia para que hoy podamos vivir en la santa presencia Señor. Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Feliz día, queridos hermanos.